Una mariposa comienza su crecimiento hacia una bella transformación y a ese proceso se le conoce como metamorfosis. Cambio que inicia desde su vida como oruga y pasa a través de un cambio necesario. Así somos nosotras cuando queremos transformarnos, así eres tu mujer. Tu proceso inicia sintiéndote que te arrastras por la tierra, pero que luego Pisas aquel azul celeste del firmamento con una sensación de libertad y ligereza. Con una belleza natural, así como son las reales mariposas, que solo brindan inspiración espiritual, una condición asociada estrechamente al amor. De ahí que tu mujer mariposa eres el símbolo perfecto de la transformación en la vida. Tu proyecto de vida debe reflejarse claramente en tu propia transformación. Y tal como ha llegado cualquier otra mujer, siempre debes estar dispuesta a iniciar tu propia metamorfosis. Si lo logras, estarás y sentirás que te arropa todo un proceso maravilloso del cual despierta tu mayor grandeza humana. También demostrarás a ti que eres capaz de dar lo mejor que tienes dentro, eres mujer mariposa.